Hola qué tal mi gente en este video tutorial les voy a enseñar cómo ustedes pueden personalizar la imagen del fondo de su chat en WhatsApp, ¿ok? Entonces vamos de una vez. Ok, el primer paso es que nos vamos a dirigir a WhatsApp. Dentro de WhatsApp, en la imagen principal, en el, la, la, la página principal, voy a seleccionar esos tres punticos que están aquí arriba a la derecha. Luego le voy a dar ajustes. Si el celular de ustedes está en inglés, para decir settings, le doy ajustes. Luego me voy a ir a donde dice chats. Y luego me voy a ir a donde dice fondo. Si ustedes lo tienen en inglés, puede decir wallpaper. Ok, entonces le doy a fondo. Y ahí en fondo me va a dar varias opciones. La primera opción que yo quiero ver es sin fondo. Ok, si yo le doy al botón el rojo, sin fondo le di imagen de fondo eliminada miren cómo me sale el mensaje le voy a dar hacia atrás para ver cómo se visualiza entonces miren ahí la imagen sin fondo lo ven un color gris luego me voy de nuevo los tres puntitos ajustes chats fondo luego le voy a dar a galería en galería me permite seleccionar una imagen de mi teléfono celular, por ejemplo, fotos de la cámara, todas las fotos, imágenes que me hayan mandado por WhatsApp, screenshots, eh, imágenes de Instagram, etcétera. Yo voy a seleccionar la imagen de este libro, que yo tiré una foto con mi celular, le voy a dar, ok, le voy a dar, miren donde dice establecer, le doy a establecer, aunque no me aparezca nada, le doy a establecer, y luego me voy a ir hacia atrás. Para ver cómo se visualiza. Miren ahí cómo se ve la imagen del libro. Entonces vamos al siguiente paso. Y le voy a dar a color sólido. Color sólido es una serie de colores que ya vienen por defecto. Si usted descarga WhatsApp, usted lo va a tener ahí. Usted puede seleccionar cualquiera de esos colores. Vamos a seleccionar uno cualquiera. Miren ahí cómo se ve. Si yo deslizo con mi dedo hacia la derecha o izquierda. Yo puedo visualizar los diferentes colores que ya vienen. Eh, por, por defecto, puedo tener una vista previa de cómo se va a ver. Entonces, al final, si les gusta uno, si les gusta uno de esos cualquiera de esos colores, usted le da establecer. Si no, usted le va a dar a donde dice cancelar. Yo le voy a dar cancelar porque no voy a. Vamos a seguir con el video. Le voy a dar a fondo otra vez. La siguiente opción es por defecto. Y después a lo último, voy a hacer galería de fondo. Entonces yo le voy a dar a la opción que dice por defecto. A ver cómo se ve. Imagen de fondo establecida, vamos a ver cómo se ve. Miren ahí esa imagen con esos pequeños dibujitos que tiene en el fondo, dibujitos variados. Esa es la imagen por defecto que tiene cuando usted descarga WhatsApp por la primera vez. Ok, vamos ahora a la última opción. Le voy a dar otro puntito: ajustes, chats, fondo y me voy a ir a donde dice galería de fondo. Cuando yo le dé ahí. Se me va a abrir una opción que dice, ¿deseas descargar el paquete de imágenes de fondo de WhatsApp? Le voy a dar que sí. Cuando le dé a OK, me, se va a abrir el Google Play y le voy a dar a instalar. Entonces, si se fijan, esas son imágenes. Eh, eso es una galería de imágenes, una aplicación eh, que no pesa mucho con una galería de imágenes. Super chula. Le doy a instalar. Dice que se está preparando la instalación ahí, está cargando. Esperamos un ratico que termine ok ahí se está terminando de descargar ya ok ahora me sale ya se instaló por completo entonces nos vamos de nuevo a whatsapp y le voy a dar a donde dice whatsapp los tres puntico ajustes chats fondo me voy a ir a galería de fondo que fue lo que acabamos de descargar y entonces selecciono una de esas imágenes cualquiera miren aquí la del puente si quiero ver cómo se visualizan las demás, yo le doy slide hacia la derecha o hacia la izquierda, arrastro el dedo y ahí selecciono la imagen de mi preferencia. Tiene imágenes muy bonitas, ustedes seleccionan la de su gusto. Yo me voy a quedar con la del puente que para mí es la que más me gusta. Esa está muy bonita también. Le voy a dar a establecer. Luego lo doy hacia atrás y vamos a ver cómo se visualiza. Y miren ahí cómo me quedó. Bueno, señor, hasta aquí este video. No olviden suscribirse, darle a like. Nos vemos la próxima.